No te pierdas una de las películas que conmovieron a un duente. Correcto, correcto, correcto, correcto, correcto, correcto, corre, correcto. Yo lo puedo todo. O sea, mírame qué más puedes pedir. Si ese taco de lengua te cayó pesado, los nuevos sabores de sal de uvas picot te ayudan a aliviarte de eso que te cae pesado al instante. Sal de uvas picot. Ayuda a aliviar la indigestión y pesadez. Tantos kilómetros recorridos por ti. Tantos más por los demás. Déjate llevar por tus emociones. Itálica, el motor de tu vida. Rexona Clinical presenta su máxima protección antitranspirante. Ahora en aerosol. Tres veces más protección. Vamos a ponerlo a prueba. En situaciones de calor extremo. Libre de sudor y de mal olor. en situaciones de esfuerzo extremo. Libre de sudor y de mal olor. Nuevo Rexona Clinical Expert en aerosol. Rexona